Hola, muy buenos días, tardes o noches, estamos en un video para el canal en Minecraft, un manco en Minecraft, estamos en la segunda parte así que en la, ahí les va a salir una tarjetita para que vean la primera parte si aún no lo ven, bueno, vamos con el video Suscríbete. Bueno, ya estamos aquí Hola, y de nuevo Ya para qué digo de nuevo Si sí, ya lo dije Bueno, creo que voy a hacer esto Y voy a saludarlos de una vez Bueno Voy a mostrarles la casa que acabo de hacer Atrás de cámaras Porque, por supuesto, ¿Quién quiere ir construyendo? Déjenme en los comentarios Aquí puse un cofre, aquí puse la de esa Por supuesto, voy a agarrar la carne Porque quiero comer algo Voy a poner la de esta Mira todo lo que consigue hasta de hierro Fuera de cámara Por acá mire aquí tengo oro Y también tengo oro ahí Pero ya, ya que importa Tengo mucho oro ahí está la sala de cofres Aquí es la sala de siembra Y tengo como dos de oro Ahí y en otra parte Y aquí también en mi cuarto Que también tengo oro sorprendentemente Mira les voy a enseñar la mina Para ver si les gusta cómo me quedó Vamos a ver, espero un momento, creo que no hay nada, bueno, voy a picar, concha tu madre, ¿por qué me mato? Bueno, voy a recoger mis cosas porque ni modo que las deja ahí, y voy a con reconstruir mi casa porque está toda destrozada, no manches, ¿por qué tenía que haber un gripper? ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor. Bueno, voy a construirla de nuevo porque la verdad no me apetece mucho verla destruida. Bueno, creo que eso es todo. Voy a ver qué es esa cosa. A ver, ah, espera, se me olvidó que esta va a ser para improvisar. Bueno, me voy a armar, voy a completar la sala de cofres para que así ya vayamos allá. Voy a hacer unos cuantos cofres, ¿Cuántos? unos poquitos cofres, no tantos. A ver, un poquito de madera. Ahí está, unos tablones y voy a hacerme 24 cofres exactamente. Bueno, acomodarlos, a ver si me queda bien cómo los acomodo. El oro no lo voy a tapar, la verdad, no me apetece mucho. Por aquí, por acá. Voy a ponerlo esto todo. Ahorita creo que nada no más va a alcanzar para esto. Y no quiero ponerlo en donde no haya terracota marrón. Bueno, voy a dejar aquí los bloques. Para que así no me ocupen espacio, porque voy a ir a descubrir allá a ver si hay algo A ver si hay personas humildes, si hay algo, que me ayuden No, que me vayan a matar igual que la otra vez Bueno, olvidamos eso <risa> Que yo pensé que ese esqueleto era amigo y me disparó una flecha Aquí voy a guardar algo random, la verdad no me importa A ver, la, la chuleta de cerdo, no, no, la chuleta de cerdo en el cofre, no a ver, la espada acá, que ahorita me voy a hacer otra porque está muy jodida esta espada. Ya no sirve para nada la espada. A ver, un poquito de adoquín. Y voy a unos palitos para hacérmelo. A ver, aquí. Ya está, yo pensé que no tenía palos, pero en realidad sí tenía. Bueno, espada, espada tirada. Voy a llevarme un poquito de comida. Y creo que ya. Ya voy a ir a investigar allá. Un recorrido muy... ¿Y cómo que está lloviendo? Yo quería ir en un día despejado, no, que está lloviendo. Bueno, a ver qué hay aquí. Desde aquí no sé qué es la verdad. Oye, es como una jaula, ¿no? Eso es como una jaula. Ah, mira, hay personas ahí. Ojalá que puedan intercambiarme algo. Aunque son de diferente color. Oye, ¿tienes para inter. ¡Oye, hijo de su reconcha madre! ¿Por qué me estás pegando? ¡Ay, no manches, otro! ¡Ay, no manches, me queda muy poca vida! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡Vaca, pégale a la vaca, a mí no! ¡Ay, no manches, no tiene bandera! ¡Corre, corre! ¡Que no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! ¿Qué es esa cosa que están encerrando? Bueno, bueno, bueno, me voy para acá. Me subo a la montaña, así no me pueden descubrir. ¡Ay, pero qué salvada, casi me matan! ¿Por qué me quieren matar? Yo no les hice nada de nada. A ver... Vamos para acá y siguen ahí Bueno, creo que los voy a matar Ya no sé quiénes son Toma, voy a hacerme una, una barrera a piedra Sé que puedo, no la van a poder cruzar Ni Dios, no manches, de verdad Me acá Me mataron Bueno, me voy a crear otra espada y voy a ir a por ellos Voy a ir a por ellos, porque esto no se queda así Esto no se queda así ¡Eh, hey, tú! ¡Sí, tú! El que no estás suscrito, suscríbete. Ya, si te está gustando el video, por favor, suscríbete. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ven, ven. Ven, te voy a matar a ti y a tu abuelo con la bandera. Ven, vengan, vengan. Los voy a matar. Los voy a matar. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué me aparecen partículas? ¿Por qué me aparecen partículas? ¿Yo qué hice? Ahora yo qué hice mal. Díganme, qué hice mal. Ah, mira, me dieron una bandera y una ballesta. ¿La puedo poner en mi inventario aquí? No, no puedo. La espada de caca que tenía, que la recogí por accidente. Y voy a ver qué hay allá adentro, porque... Sí, ¿por qué no? Voy... Míralo, míralo, míralo. A este lo voy a matar porque me mataron. No porque sea mala gente, sino que quiero venganza. Yo soy muy vengativo con este tipo de personas. A ver, ven, ven, ven No me puedes dar en el agua, eh No me puedes dar en el agua A ver, voy a liberar esta cosa La verdad no sé si es Si me va a matar o algo Pero... No, no me ataca Es algo bueno Si no me ataca, pues la libero Y también porque quiero estas vallas Me voy para acá A ver, por acá me voy Ay, no, no, no Otra vez tú, otra vez tú Espera, eh. ¡Ay, pero qué comino! ¡Va por ellos! Tú, ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Cosa rara de hierro! ¡Te ayudo, te ayudo! Ahí está. No me vayas a hacer eso a mí, ¿eh? A mí no me hagas eso, ¿eh? Yo no te hice nada, ¿eh? Recuerda que yo no te hice nada. Me voy a ir a saquear aquí a ver si hay algo. A ver, acá, hasta arriba aquí no hay nada. Me voy a comer una chuleta. ¡Ah, miro un cofre! ¡Oh, tiene muchos leños y zanahorias! O oh, eso lo voy a poder plantar, ¿eh? Voy a plantar todo lo que vea, menos las cosas malas, como hierba. Hierba, hierba, ¿eh? No hierba de la mala, ¿eh? Por si acaso. Vámonos por acá. Y vamos a ver hasta abajo a ver si hay algo. Una vaquita que no creo que la mate, o si me, se me atraviesa, sí. Mm, sí, la voy a matar, porque quiero comida. Mmm. -hmm. A la oveja no, a la oveja no la voy a matar, la verdad no me apetece. Voy a ver qué hay aquí en la casa, por qué aparecen tantas L y tantas cruces, la verdad yo no sé. Pero lo único que sé es que voy a quitar las calabazas y me voy a llevar un poquito de lana de aquí. Porque es necesario, además no quiero matar tantas ovejas para tener dos camas. Por aquí, por aquí, nada no, más no me voy a llevar la lana, la verdad no me importa. Lo demás, lo demás casi no me importa. Bueno, creo que ya me voy a ir a mi casa y voy a guardar todo lo que pude obtener y plantar las zanahorias. Suscríbete al canal de mi amigo Guadabnico, estará en la descripción. Y por supuesto voy a matar unas vaquitas porque yo quiero. Bueno, ya llegamos Voy a poner esta banderita Acá encima de mi casa Para que sea como cámara Para, por si acaso Voy a ir a plantar mis De estas, mis zanahorias Sí, se llamaban zanahorias Voy a recoger mi comita para comérmela después Y voy a guardar Unos bloquecitos para acá que, que no necesito Como la daya, la madera La lana, el pico No, la zanahoria la voy a ir a plantar Espera que no tengo asada, debo hacer una asada, a ver, una asada de madera porque es lo que hay y la verdad casi no la utilizo, creo que es, era mejor de piedra pero yo, yo como soy un manco escojo de madera, bueno aquí voy a hacer un 3x3, un, un bloque de 3x3 para, para poder sembrar mis zanahoritas bien bonitas que crezcan bien rico aquí, más oro de verdad. Más oro, este que tengo mucho oro aquí, no tengo con qué picarlo. Creo que voy a ir a investigar a ver si encuentro alguna cueva por aquí para minarla de una vez. A ver, voy a dejar los de esos. Espera, dejé pollo aquí. ¿Por qué dejé pollo? Aquí los tablones y ya. Así. Ah, aquí arriba voy a poner las pico, las armas, las que no necesito. Ah, mira, tenía una botella. de no, experiencia ahorita la voy a utilizar. A ver, para acá, todas las armas que no necesito. Voy a irme a agarrar, a cocinar acá. Yo pensé que agarrar comida, ya estoy acostumbrado. Bueno, vamos por una mina. No. Bueno, chicos, creo que encontré una cueva por aquí... Creo que va a estar muy oscuro aquí. Nada más tengo una antorcha. No puede ser. No tengo más carbón porque no me traje carbón. A ver, por aquí debe de haber algo. Por aquí debe de haber algo. Perdón por la oscuridad, es que no puedo ver nada. Aquí hay hierro, acá hay hierro. Voy a picarlo todo una vez. A ver si encuentro carbón por aquí. A ver cuánto hierro me va a dar. 5 de hierro, está bien. Aquí hay carbón, aquí hay carbón. Aquí hay carbón. Sí, aquí hay carbón. Bueno, me lo voy a minar para hacer una antorchita y que ustedes puedan ver algo. Porque la verdad ni yo veo nada. Yo no alcanzo ni ver mi propia mano aquí. Una antorchita. A ver, aquí hay algo, por favor, que, tenga, que no tenga final, porfa, que vaya más profundo. Ahí no había nada. Así que voy a minar todo este carboncito. Para así hacerme un montón de antorchas. Y así que pueda ver en la oscuridad. Porque si no. Ni yo veo. Y además es mala calidad para el video. A ver, me sigo preguntando qué es ese efecto que tengo. La verdad no sé porque hace mucho que no juego Minecraft, hace como dos o tres años. Y no me he percatado de las actualizaciones, la verdad. Yo pensé que era igual que antes, normalito, sin este efecto raro, con las aldeas distribuidas, sin cosas nuevas. Bueno. Yo pensé que era como los viejos tiempos Bueno, un poquito más de carboncito por aquí Creo que la cueva se acabó Ay, no puede ser Yo quería que no se acabara Bueno, a la ca. Ah, sí, se llama Mal Prestigio Ay, no manches, un pinche griper A correr Bueno, ya llegué a la casa La verdad, yo pensé que no iba a llegar bien bueno, me voy a mimir, para que salga de día y que no me aparezcan tantos monstruos a mimir. Bueno, ya es otro día y voy a ir a, a ver si puedo encontrar otra mina más profunda. Voy a recoger el mineral de hierro y voy a hacerme unas cuantas cositas. Una espada de hierro y un pico de hierro para picar de una vez todo el, el oro que tengo aquí distribuido. Que no sé si voy a poder más hacer un bloque. Creo que sí me lo voy a poner a hacer. Y voy a ponerlo en medio de esta habitación. Bueno, cámara rápida. Oye tú que estás viendo el video. Por favor suscríbete. Que estos tipos de videos. Cuestan demasiado tiempo para ser editados. También si quieres. Puedes suscribirte a un amigo mío. Que se llama Guadamnico. Debes de picarle. Prefiero buscar. Porque así no salen otros resultados. Que también hacen muy buenos videos. Y muy buenos editados. Bueno, los dejo con el video. Al fin voy a poder decorar mi casa bien. Bueno, es un peso menos y también voy a cocinar todo este oro que tengo. Porque a veces me equivoco de palabra. Bueno, a guardar todas las cosas innecesarias porque de nuevo voy a ir de exploración. A dejar el oro cocinando. Y me voy a agarrar los filetes porque tengo hambre. Voy a dejar la chuletecilla. y ya. A ver, unos palitos. Y esto lo voy a echar de una vez. Ahí está, experiencia para mi body. Voy a guardar unas cositas más. Unas cositas más para que así no pueda recoger más cosas. La hacha me la voy a poner. Las flechas las voy a dejar por si acaso. El pico lo voy a poner aquí porque voy a ir a explorar. Este le voy a dejar un poquito más de carbón. Y ya, espera, espera, espera. Me faltó algo. Un poquito de carbón para que así pueda hacer antorchas. Es decir, que le he hecho carbón. Y recojo carbón. ¿Qué demonio? Pero, ¿Pero por qué salen tantas ovejas? Bueno, voy a matar a estas últimas vacas. Y creo que ya es todo, ¿no? A ver, este último cerdo. ¿Por qué sí? Porque yo quiero comida? Mira, una aldea. Yo pensé que no iba a encontrar ninguna. Bueno, voy a ir para robarles un poquito de pan. A ver. Vamos a ver. Hola, señor. Tú no me pegas. Eh, asalto. ¿Cómo que asalto? ¿Cómo que asalto? Yo que Ah, mira, se me quitó el efecto. ¿Cómo que asalto? Métase señor, que nos van a atacar a todos Vamos a morir Señor de hierro, por favor Métase a su casa, que usted va a morir también ¿Y yo cómo voy a sobrevivir a un asalto sin armadura? No puede ser, ¿cómo voy a sobrevivir? Tú métete, pinche viejo Métete Métete a tu casa, ¿no entiendes? Te voy a picar porque soy muy buena persona Y no quiero que nadie muera ¡Ah! ¡No me pegue! ¡No me toque! A ver, vamos a ver, ¿cómo proveje un asalto? ¿Alguien me lo puede explicar cómo he provocado un asalto? Voy a encerrarlo, si así nadie puede entrar a sus casas, aquí hay un granjero, bueno, te quedas ahí Acá hay otra persona, ¿no? Sí, aquí no sé quién es, pero bueno, encerrado Para que nadie lo pueda matar, una oveja, no me importa a ver, un poquito de panecito Ahí está, luego lo... No, me... la tentación La tentación, quiero pan Quiero pan A ver, un poquito de panecito Ahí está Listo mm, Un horno ¿Y dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? A ver ¿Dónde está? Ah, mira, un horno de fusión, que es una mejora, ¿no? Es una mejora de horno Una vaca, muerta No puede ser No puede ser Perdón, vaquita, perdón Yo no yo no sabía que tenía una hija Perdón, perdón, me da pena, me da pena A ver, ¿dónde está el último? Un cerdo Lo mato porque quiero comida Mira, creo que ya lo vi el golem Ve, golem, dale puñetazo Muerto, ahí está Gracias, señor, gracias Gracias, musculoso Ahora, ¿qué hago yo? ¿Alguien me puede explicar? Mira un cofre Le robo antes de encerrarlo ¿Por qué sí? ¿Por qué no? También porque necesito comida Y además es la, es la garantía de mi protección No sé cómo guardan sus cosas ahí A ver, aquí hay un aldeano Bueno, se queda ahí Aquí no hay nadie Nadie se cierra De todos modos ¿Aquí que hay? Oye, esto me lo llevo, esto me lo llevo ¿Y aquí que hay? Un barrio, Nada importante bueno, me voy para acá y voy a seguir con el asalto. ¿Dónde estarán? Creo que ya los encontré accidentalmente. Se están, El golem los está asesinando. Bueno, le ayudo, le ayudo. Tome, señor, tome, tome, tome, tome. Bueno, mira la armadura. También tenía unas botas. Ah, qué chido, gracias. Tengo armadura nueva. Y además está encantada. Voy a ir a buscar a ver dónde está el último atacante. sé, pero creo que estoy ciego, pero lo encontré. No me este si sí que hace daño, eh. Bueno, a prepararse para el siguiente asalto, la verdad. No sé qué me espero, pero lo que sé es que me voy a ganar un montón de esmeraldas, la verdad. ¡Eh! ¡Tú! ¡Suscríbete! Si aún no estás, suscríbete, que esto cuesta mucho. Bueno, ya lo encontré. Ahora van a morir todos, porque soy un amor. Porque puedo, porque quiero. Toma, muérete, gracias por las unidades y por las flechas, tú también Ya tengo armadura resistente contra ti, no me vas a hacer mucho daño como que digamos, muérete Ahí está, listo, gato, estate protegido, que yo los protegeré a todos ¿Y el golem? ¿Dónde se fue el golem? Mm, golem, ayúdame, ¿no? Que me ayudes A ver, quedan dos atacan. Ah, mira, acá hay uno Bueno, hay que buscar el otro Ahorita voy a ir a saquearla la De todos modos soy mejor Soy peor que los asaltantes Aunque los esté protegiendo La verdad es un costo que me deben A ver por aquí una oveja Muerte porque quiero comida y lana A ver eh, ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Me voy a equipar la ballesta Se cayó Se cayó el agua ¿Pero qué es eso? Toma, no le di Ahí está, ¿pero qué comino es eso? ¿Alguien me le puede explicar? Toma, toma, muérete Muérete muerte. O sea que tú te puedes morir ¿Pero cuánta vida tiene? Pero qué cosa tan rara, parece un aldeano y un toro Pero qué mutación tan rara A ver, muérete ya Muérete, que cuánta vida tienes? cosa? Ahí está, me voy por la montura Que suelto una montura, gracias por la montura Que luego voy a tener un caballo o un asno otra vez otra parte del asalto, bueno ya me voy a enfadar de los asaltos Ya los detecté, ya los de Vienen con brujas, toma, tom, toma Es de noche, no me vas a hacer nada Toma, ¡Ah! me envenenó Ahorita me voy a meter a un agujerito para que no me haga nada hasta un buen agujerito, un agujerito, un agujerito... Mm, creo que me decepcioné a mí mismo. No tardaba tanto en veneno, pero muérete. Ah, mira, se están peleando. Qué bien. Mató primero a la bruja, es más poderosa. Tú muérete. Ahí está, nada más quedan dos. ¿Y quiénes serán esos dos? Yo pensaba que era más que una bruja. ¡Ay, no manches! Esta sí me... ¡Ay, un pinche gripper! Pinche gripper. No me... no me haga nada. Un gripper me va a explotar. Un gripper me va a explotar. A ver, a ver. Creo que me salve un gripper. Me voy a una casa a dormir porque si no voy a morir. Qué buena rima, ¿no? ¡Ay, no manches! ¿Por qué bloqueo esto? Bueno, nada más voy a saquear esta casa y voy a seguir peleando porque soy un amo macho pecho peludo y un crack. Yo sé que puedo contra todas esas cosas Yo sé que puedo, me imagino que la última Cratera va a ser un pinche toro De esos raros, me voy a equipar el casco Y deseenme suerte Porque lo más seguro es que muera En batalla Vamos, sé que puedo A ver, abre, mira Primero los voy a proteger a los aldeanos Porque soy muy buena persona A ver, voy a ponerles un bloque de tierra Que no es lo más seguro, pero lo, así no lo pueden mirar A ver, por aquí Vengan, vengan, vengan no se preocupen, yo los voy a matar a todos Parece que no era más que un simple arquero Bueno, muérete Ahí está Ah, otro asalto, de verdad ¿No pueden hacer algo mejor? Creo que no Bueno, va a soportar aún más esta cosa Que ¿qué me darán de premio no sé por qué los estoy protegiendo Me voy a llevar un poco de dinero como pago Porque me lo merezco, Un zombie ¿Tú qué vas a hacerme zombie? ¿Me vas a abrazar o okay? qué? La otra vez te pedí un herbazo y me diste un, un cachetadón ahí En toda la cara A ver voy a... Mejor ¡Ah! No, aléjate Aléjate que con un golpe me matas Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, me voy acá no la vaya a regar Y vaya a abrir la puerta Siempre me pasa eso Ahí está con el H Está bien No, yo nada más quería repararla No manches, está un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto No, no, no oh. Oh. No puede ser ¿Cómo sobreviví a eso? ¿Cómo acabo de sobrevivir a eso? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo sobreviví a eso? A ver bueno, no importa. Mira, me dieron una espada encantada. ¿Esto sirve? No sé para qué sirve. Con esmeralda no sirve para nada. No sirve para ni con carbón. Mm, me voy a salir a combate. Vengan, vengan, vengan. Otra vez les voy a dar cervecitas. A ver, vamos a ver al golem. A ver si está bien. Mm, se fue la cosa rara de aquí. Qué raro, ¿no? Tres zombies en fila. Eh, como que este. Es, eh, mira, acá hay uno de hacha. Con hacha encantada, eh. Hasta con hacha encantada viene este tipo. A ver, no me voy a dejar dar. Mira, me dio esta un hacha encantada. Muerte. Creo que no lo voy a poder recoger. Mira, hierro. Me voy a llevar en hierro por unas semillas. Un buen intercambio. El eh, mejor intercambio. Vamos, a ver, amigo golem ¿Sabes dónde están los últimos? Ah, aquí no creo que habrá algo a ver, Una araña, una araña No, un zombie más A ver, ahí listo Vámonos para acá A ver si hay algo con... Mira, en golem me estaba batallando, eh El golem me estaba batallando Habrá algo por aquí, mira, un tótem Es un tótem Dámelo, o sea, dámelo, dámelo, yo lo quiero Por unos bloques, ahí está Listo, me lo equipo Sí, me lo voy a equipar Dejé mis bloques atrás, sí, lo sé Bueno, los abandoné <ríe> me Fue en el chat por los bloques A ver, vamos a ver Cuál es el último Dos enemigos A ver Hay algo por... Ay no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, me van a atropellar, me van a atropellar, me van a atropellar, me quieren atropellar, voy a matar a su jinete primero, me quieren matar, me quieren, ah, me está pegando, ah, mata a su jinete, vamos al charco de agua que la otra vez encerra al otro, ojalá que sea tan tonto como el anterior, ojalá, dime que va a ser tonto, es tonto. Sí lo maté. Ah, mira, me dieron una cosa rara. Otro efecto. Ojalá que este no tenga partículas. Sí, sí tiene partículas. ¿Por qué todo? Ah, ¡Chiscale to, ¿Por qué me pega? Ah, también un zombie con una pala. Dame la pala para poder escapar de aquí, por favor. Gracias. Ahí está, me llevo la pala por el pico. Ahí está, ahorita voy a recoger mi pico porque es más importante. Ahí está, listo. Ahora me voy. Me siento honrado por Mira, héroe de la aldea Bueno, me siento honrado De proteger esta aldea Con gusto, me protegí Con esto ya que me gané una armadura También un efecto de descuento Y un montón de Un tótem y un montón de hierro Bueno, vamos a saquear ahora Bueno ya terminé de hacer todo eso y hasta les planté un poquito de patatas y de para que no se murieran Bueno me voy para mi casa Espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, Ignorémoslo, nada malo, nada raro Nada raro pasó aquí sino una cruz de Jesucristo, eso está bien, no creo que sea algo raro, la verdad, yo no la hice, se los prometo, bueno, no hay nada malo aquí. Bueno ya llega mi casita bonita. Aquí sigo vigilando mi cámara. Bueno nada más voy a comer mis últimas cosas para ya hacer la despedida. También voy a hacer un bloque de esmeralda bien bonito y con el oro también. Que va a ser hermoso. Lo voy a poner aquí en medio del pasillo. Sé que. Sé que fue muy costoso la batalla, pero valió la pena. Valió cada maldito segundo. Voy a guardar todo. Para que así pueda tener más espacio en el inventario. Y así crear mi hermoso bloque de oro y de esmeralda. ¡Ay, qué hermoso! Mm, le voy a poner una base bonita. Mm, Adokin, sí, Adokin es bonito y además mugoso. Así que le va a tener más precio aquí en bloque esmeralda. Y voy a poner un bloque de oro al lado, ya que va a ser muy hermoso eso. Nada más voy a terminar eso y ya. Mira todo lo que puedo hacer, pero yo quiero un bloque de oro. Así. Así justo. Mira qué bonito. Y voy a ponerle la de esta enfrente. Bueno, luego. Y aquí es donde nos vamos a ir despidiendo del video. Bueno, chicos, aquí... Espera. Déjame quito el casco. Porque si no, no me veo la cara. Bueno, chicos, aquí termina el ¡Abre los ojos! ¡Abre! Bueno, chicos... Aquí termina el video tristemente ya que en cada episodio nada más lo hace una cosita Díganme qué quieren ver en el siguiente episodio y yo lo voy a hacer Bueno los dejo aquí con mi cámara hiper especial Y suscríbete si no estás y la campanita para no perderte ninguno de estos videos Suscríbete al canal de mi amigo Guadamnico Y adiós